esta noche junto a nuestro amigo Fernando. Decirles que con gran satisfacción se acogió en la tertulia Marcelino Quintana el que nuestro amigo Fernando Ramírez Suárez no haya abortado la idea de publicar su obra poética, la que hoy día, 29 de diciembre, día en que Fernando celebra también su cumpleaños, podemos presentar. Entenderán todos que hoy sea un día muy significativo para la tertulia y seguro que para Fernando también lo será, pues además de darnos la oportunidad de publicar su obra poética, nosotros despediremos el año 2009 con este acto en el Club Prensa Canaria, a quien damos las gracias por permitirnos estar aquí, ya que sabemos Fernando trabajó bastantes años en esta casa. Decirle que Fernando viene colaborando con la tertulia desde su fundación y seguro estamos que le animó a hacerlo el que él mismo fuera tan conocedor y cercano a don Pedro Marcelino Quintana. Llegando Fernando a pasar bastante tiempo de su juventud en la casa donde vivió don Pedro Marcelino Quintana, pues una tía de Fernando al fallecimiento de don Pedro, vivió en esa casa. Tiempo hacía que nosotros veníamos animándole, y él también sabe que más que animándole, suplicándole que hiciera posible la publicación de su obra poética. Pues nosotros entendíamos que si lográbamos convencerlo, por nuestra parte sería un testimonio de gratitud, a quien viene colaborando desde la Fundación de la Tertulia. Fernando, además de ser miembro permanente del jurado del Premio de Poesía, Pedro Marcelino Quintana, comparte con la Tertulia todas sus actividades, con su buen y bienhacer, y nos ha guiado por una senda que podemos decir, sin lugar a dudas, nos llena de satisfacción, ya que nos hemos impregnado de la gran humanidad de Fernando. Antes de dar la palabra al prologuista de la obra de Fernando, su gran amigo Juan Jiménez, y al propio Fernando, les hago saber que fue una maravillosa experiencia la vivida en, en el entorno familiar de Fernando, pues tanto sus hijos como su esposa Ángela hicieron una causa común y vivimos la poesía de Fernando como un artículo de primera necesidad. Yo voy a concluir permitiéndome, con cierta emoción, leyendo un poema que Fernando Ramírez recoge en este libro y dedicó a don Pedro Marcelino Quintana. Solo peregrinaba un mismo vuelo cuando se abrían los párpados rosados de la aurora. Sin prisas, en la hoguera del ocaso, tornaba su retiro, siempre sobre la misma senda. Con su vieja sotana, su bastón, su gorrillo con borla y su esclavina, haciendo y deshaciendo un mismo vuelo entre el claustral retiro de su rama y el nido bullicioso del colegio. Siempre estaba sembrando la semilla de un saludo amistoso, un buen consejo, la alegría de un chiste, o repartiendo disimuladamente la limosna que, antes, él mismo había mendigado. Las plantas y los libros eran sus dos amores añadidos. Cacharros y macetas alegraban la estirada azotea del colegio para ocio de escolares y enseñanzas de vida. También en lo alto estaba su secreto santuario de saber, su biblioteca. Pero él abandonaba sus lecturas y sus rezos en cuanto era requerido, haciendo confesionario vespertino de las tablas chirriantes de la vieja escalera junto al zaguán de la entrada a su casa. Sabiamente alejado de torres arrogantes, mansamente, prefirió el andar sobre adoquines, volando desde un nido a otro nido, singular sembrador cosechero del bien. Muchas gracias.